...tan activa en ese partido. Hay, hay un tuit de Altagracia Salazar... ...que dice... ...interesante, dice ella que... ...bueno, que estuvo aquí con nosotros... Sí, ...en sí, una sí. de las coberturas que hicimos... ...y Altagracia dice... ...que Danilo Medina es el gran perdedor... ...llevó su partido a una derrota sin precedente ...y en su soberbia anuló la pos, el posible liderazgo emergente de esa organización... Mira ...una a... penca de derrota, dice Muy bien. Aquí ella. Aquí ...ahí vemos... está el nivel presidencial otra vez... Sí. Está el 21.59 eh, eh, de votos eh, emitidos. No, ahorita, era un, ahorita era un 17% de los votos eh, ya computados. Uh -huh. Aquí vemos un a 21. Luis Abinader con un 53.27%. 854.231 votos. Frente a un 37.13%. De Gonzalo Castillo, 595.368 votos. Y Leonel Fernández eh, está ahí con un 8.57, bajó, tenía un 86, bajó a 57. Eh, 137.452 votos. Gonzalo subió de 7 a 13, eh, estamos hablando de, de 6, eh, bueno, no puntos, sería... Y Luis Abinader subió, eh, sube de, de 53.21. A 53.27. Sube entonces también Guillermo Moreno, que tenía un 86 aproximadamente, y sube a un 0.90% de los votos. Se mantienen Subió igual. 0.04%. Así es, se mantienen igual, Ismael Reyes con 0.07 y El Juan Cohen eh, con 0.07. Se mantiene la tendencia hasta ahora. Lionel bajó ligeramente ahí. Y Gonzalo subió, al igual que Luis Abinader. Eh, bueno. Es importante destacar que ya van un 21.59% de los votos computados de la totalidad. Lo que podría convertirse en una tendencia. Así es. Aunque todavía sabemos que el tema de la segunda vuelta Así es. son tres puntos nada más que, le, que tiene Abinader por encima de la posibilidad de la segunda vuelta. Eh, 3.27 Tendría en este caso entonces Que eh, el PLD con, Conseguir Para poder lograr una segunda vuelta Conseguir un 40% Ajá. Y que Leonel suba a Un 9, un, un 10 Si Guillermo Moreno mantiene El, el, el 1% Al cual se aproxima. Pero vamos a esperar los resultados más adelante De los resultados De esas elecciones Generales realizadas aquí en la República Dominicana, Cuando este se, 5 de julio. Me imagino que como toda estrategia política, tendrán la oportunidad de evaluarse a lo interno, cada partido. Y sobre todo, vuelvo y repito, eh, el partido de gobierno que ha concitado eh, una mayoría en tiempos pasados y que los funcionarios tirados a la calle sin tener ningún tipo de... de de objeción por parte de la Junta que debió de, de emplearse a fondo desde los inicios para limitar el uso de los recursos y a pesar de, mira dónde están. Así es. Eso tiene que llamarle poderosamente la atención y una militancia que yo digo que no está obligada a seguir el derrotero por donde lo han llevado. Eso tiene que es una crítica fuerte que hago, directa a las, al, al órgano que representa un partido, porque los partidos no son ni la cara de Danilo, ni de Leonel, ni de Luis Abinader. Los partidos es quienes lo componen. Y yo siempre decía... El grupo, que, el conglomerado. El conglomerado, sí. el conglomerado. Y cuando se habla de un partido en, en, en países como el nuestro, que hablamos de democracia,